Los ciudadanos de Lanzarote reclaman de forma urgente al Ayuntamiento de Teguise más voluntad para poder mejorar las condiciones de La Perrera. La ciudadanía, simpatizantes y voluntarios del resto de protectoras de la isla, se han sumado para realizar una manifestación que tendrá lugar el domingo, día 4 de diciembre, a las 10 de la mañana, frente al Ayuntamiento de Teguise. Los voluntarios de La Perrera de Teguise, junto con la ciudadanía, han vuelto a solicitar a la Concejalía de Bienestar Animal encargada de gestionar esta infraestructura que cumpla con lo prometido ya que según han trasladado los voluntarios llevan más de 40 días sin poder sacar a los perros que allí se encuentran debido a la demora en los trámites del seguro y a la falta de voluntad manifiesta durante ese tiempo. Además de no poder pasear a los perros, a esto se suma que no nos dejan tener acceso tampoco a la perrera municipal, que es de carácter público. Nos niegan la entrada, manifiesta uno de los voluntarios. Tras la formalización el pasado mes de septiembre de la gestión del Centro de Acogida de Animales de Teguise con la entidad Gestión, Planeamiento Territorial y Medioambiental, GESPLAN, y pese a que se ha solucionado alguna de las demandas anteriores que reclamaban los voluntarios, como la actualización de la página web para agilizar las adopciones, aún quedan asuntos pendientes de resolver dada la preocupación mostrada por gran parte de los voluntarios. Según otra de las voluntarias de la perrera aún falta por eliminar los techos de amianto de la nave anexa y conseguir eliminar algunas jaulas que están oxidadas. Lo que nos preocupa es el ritmo de las obras. Anteriormente algunos voluntarios habían denunciado ante el SEPRONA el mal, el mal estado de las instalaciones en donde algunos de estos perros se encuentran en procesos judiciales debido a su incautación, demorando así una posible adopción. Cabe recordar que las quejas de los voluntarios consiguieron que el juzgado abriera diligencias penales por la perrera de Teguise. En ellas denunciaban las malas condiciones del lugar con estancias insalubres, con falta de luz o ventilación y con varios animales en la misma jaula. La denuncia también hacía mención a la suciedad y a las jaulas en mal estado. Los voluntarios llevamos tiempo notando la falta de actividad ante la imposibilidad de los paseos, el aislamiento y la interacción que están padeciendo esos perros, declaran. Con sus reivindicaciones Destacan la importancia que tiene el sector del voluntariado que debe ir de la mano en materia de bienestar animal junto a la institución de Teguise y destacan que desde su labor altruista y vocacional se están preocupando por el cuidado de los animales que se encuentran en la instalación sin obtener ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento de Teguise. Ante esa falta de entendimiento y pocas soluciones los voluntarios han decidido manifestarse este domingo 4 de diciembre frente al Ayuntamiento de Teguise a las 10 de la mañana con el objetivo de conseguir luchar por una perrera municipal digna y que se cumpla con lo prometido en materia de bienestar animal. Es por ello que invitan a la ciudadanía, simpatizantes y voluntarios del resto de protectoras de la isla a sumarse a dicha manifestación.